¿Qué tal? Ranitas del canal aquí, Captain yo para ustedes. Y nos ha nuevamente en GTA V con Alessi, Rabito y Betofi. Hola, chicos. Hola, uh -huh. Hola. Uh -huh. chicos. Y lo, he, y lo he traído hoy a una mega rampa alta de Super Mario Bros. Super Mario, ¿cómo? Sí, Super Mario y en GTA 5, bro. ¿Quieres conocerlo? No, no, no quiero conocerlo. ¿Qué conocerlo? Ah, que eh, esto es una trampa como el chiste de Marcelo. Ya me lo conozco. Ya me lo conozco. Ven, ven, ven, ven. Venga, chico, venga, chico. Vamos a conocer a Mario Bros. Ven, ven, ven. Corre, ¡Vamos, venga, vamos! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, rapaz! ¡Suavecito! ¡Hola! Ahí está Mario, míralo, míralo, míralo. Es un Mario Bros gigante, ¿qué pedo? Sí, tenemos que entrar por su boca, guacho. Ah, venga, no. ¡Que nos va a comer! ¡No! ¡Manco! ¡Vamos, vamos! ¡Segundo intento! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre! ¡Corre! Vale, si ¿sí tú llegaste ¡Llego, llego, llego, llego! <risas> ¡Llegué! ¿Cómo es posible de que llegó? Porque soy muy bueno, mi pana Tú no sabes que yo jugaba Mario Bros. en el 94 Se vale! Se vale! Voy a ir como mi abuelito Lento y seguro Lento y seguro Lento Eres un abuelito Eres un abuelito si, sí, si, sí. no, no, no, no Vamos, vamos, suavecito Uy, se van a encontrar uh. con mi avión ¿Qué tal? No, Alexi no A mí me encanta destruir autos pequeños uh, Bueno, pero mi auto ¿Sí? pequeño es grande Alexi ah, uh. no. no. Uh. Uh. Uh. Pensé que me ibas a chocar, sucia los cálculos, Cam. me esquivó <risa> El Alexi está aprovechando de su oportunidad de tener un vehículo grande Y nosotros exacto. somos de Exacto, exacto, exacto. exacto. exacto. Siguiente auto. ¡Woo! A ver, yo ya, yo ya llegué a la boca. ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué? casi me choca? ¿Qué hice? <risa> yo, mi pana? ¿Te quería No, rabito. ¿Por qué me querías votar, panita? Hay que eliminar a la competencia, bro. Ah, sucio. Ahora que tienen aviones intenten dar, este, mancos. A ver, a ver, yo te, yo te voy a dar, eh, yo te voy a dar. Frena. Frena, acelera, acelera ¡No! ¡No! ¡No! Se fue, se fue Vale, volvemos a la acción Es un volvemos camión, es un, ca y, un camión mamadísimo, mi para. ¡No, Avanza ah, sí, sí, sí, sí. Pero no, no, no me no choques, no. sucia, asquerosa yo, yo te llevo, yo te llevo, Pero, yo te llevo bro, Vámonos, está llevando. ¡Vámonos! <risa> no, no, no, no, vaneta, No me empujes Perdí el control, perdí el control no encuentro fallas en su lógica. Ey, soy la Motito. Hola Capley, ¿cómo estamos? ¿Cómo? ¿Eres una la Motito. Oh. Uh. No te vas a soy chiquito. ¡Es eh, eh, eh, que, que, que soy chiquito! Déjame paz. Eh, Uf, uh, sí, me escapo. Me escapo. No grandulón. No. había caído. Ver, Sigo no. vivo. Y mira que la moto es bien fácil, me burlo de ti. Adiós. No, no se vale, no se vale. Usted ya se pasa. todo eso, yo no. Aproveche y apachúrralo. Es una moto, está inestable. Yo no puedo porque voy lento, lento, lento. <risa> no, pobrecito. hombre capley. ¿A vemos Mira, mira, así se pasa. Así se apachurra una cucaracha. No. qué miedo? ¿Eh? ¿Tú no has visto el libro de la tortuga y la liebre? ¿Putafón? No, nada, no lo he visto. Que la tortuga le gana a la liebre Entonces hay que lentitos ¿Ves? Ah. ¿Ves? Me lo, ¡Me lo voy a pasar! ¡Me lo voy a pasar! ¡Y me lo ¡Ese pasé. cuento es pura basura! ¡Oh, qué asco! ¡Me lo pasé! a huevo! ¡No, mames. ¡No te callas! ¡No te...! Uy, ¡Bro! <risa> ¿No sabes controlar un avión? ¡Ocupo! ¡No, no, no! no. ¡El no camión se quedó en el borde de la muerte! ¡En el borde! ¡A su madre! un manches! ¡Uy! ¡Ahora! ¡Somos un avión! ¡Vamos, avión! ¿Querrás decir Frank. dos aviones? ¡A ver, a ver. ¡Ahora a ver. sí hay que tirar a Alexis! No. ¡Tenemos aviones! Pero ¡Yo tengo avión también! ¡Es mi imbécil! ¡Ah! ¡Mi rabito. ¡No me sirven aviones ¡Más! sucios! ¡Alejense! ¡Alejense! ¡Vamos, vamos! vamos. Aquí, ¡Aquí hay que pasarnos esto de cabecita! ¡Mira! ¡De cabecita, papá! ¡De cabecita, mira! ¡Eres un grandísimo estúpido! Pero me morí Si sí, de cabecita, de cabecita Ahora, ahora si sí tengo mi motocicleta Hola, Yo tengo. Uy no, eso no es para Una ¡Oh, mimocina no, mamadísima no para oh, ¡Qué que puedo. ¡No! ¡Quería explotarlo! ¡Quería arruinar la Alexi, pero no pude! ¡Jamás! Mira, ahora, ahora que se burla de quién! Ahora que se burla ¿Me? de. Maravillosa jugada. Eso, eso es humillante, esto es humillante. Me no lo he pasado. Pero, pero, porque se pasan con el avión ahí, por donde tienen que pasar los vehículos. Pasar extremo y e intentarte también tirar. Ahora, ¿quién se burla de quién, Gameplay? No, panita, no. No, no, no. Aquí vamos. No me vas a dar con ese avión. No, casi, casi. Ay, qué, qué hormiga se me escapó. No encuentro fallas en su lógica es el camión? ¡Rabito wey! ¡Rabito no, no puedo pasar! ¡No! Yo te veo ¡No, mi pana! Me paso, mi pana está ¡Te veo en te veo problema, Rabito! Qué pacho, Rabito! ¿Qué ¡Está muy complicado! ¡Está difícil! ¡Oh, panita! ¡Tremendo carro que me tocó, bro! ¡Le batimóvil! El batimóvil! Oh. ¡¿Y tú a qué hora me alcanzaste, sucia?! <risa> no lo voy a dejar pasar con mi... con mi carro! Vaya, oh. oh, ¡Váyase! No, ¡Toma! ¡Quítese oh. asqueroso! Esto se pasa tirando turbo no. yo tengo un truco y el polar no no no no, ¿Esto no, no. sirve hola Leti <risa> ¡Ah, qué <¡Ay>, asqueroso! <risa> ¡No! ¡Me tiraste, imbécil! <risa> Ay, va, ¡Vamos al mismo tiempo! Vamos al mismo tiempo. ¡Hombre, Rabito! ¡Panita! hombre. Ey, ¡Mira esa ¿qué pequeña pasa? pulga! ¿Cómo te estás con pulga? esa moto, bro? Mira esa pequeña pulga. Uy, casi le doy. Están vos sus madres y siente que tiene sus coches de basura. Por aquí, por aquí, por aquí. A, a ver. Vamos, vamos, vamos. Cablete, te voy a enseñar a volar de verdad. ¡Panita, pues! ¡Yo debería enseñarte a ti porque estoy que llego, panita! <tions> ¿Qué pedo? ¿Cómo que estás que llega? ¡Sí, sí! Ah, sí es ¿Qué ¡Que llega güey, ¡He llegado! ¡He llegado! No, he llegado. no, ¿No puede ser. Soy ¿Sabes qué? Yo también he llegado. No te quedas no, solo, no se vale tranquilo. No se vale, vamos oh, Corre, corre, a ah, madre Vamos, vamos, antes de que venga este Sucio No puedo pasar tío del camión No se vale Y ustedes pasan re fácil, eso es trampa Eso es ser un poderosísimo Conductor Simón, Simón, y tener experiencia Experiencia 20 años jugando GTA V No, ¿tú tú no, No voy a tener confianza, tengo miedo no, Lechi, no me vas a alcanzar, panita Soy el ¿Cómo es... que no? Tú un poquito y te alcanza en un segundo Soy el éxito, papá Eres eres un fracaso eres... Chócate, chócate Te falta gasolina No, panita, no me vas a chocar, no va a creer en tus mentiras Cuando me dejas Vamos Así que eres el último coche ¿eh? Uy, ya estoy viendo la ¡Asquerad! ¿Qué estás viendo qué? Estoy ¡Hola! Viendo... ¡Estoy viendo la mitad La mitad es mía, no. Ponto, tú que punto, asqueroso! Do dos, no los voy a dejar pasar, si no puedo, no, ustedes no. Menos no. pasar. Y voy a prohibir el paso, paso eh. contra esto. Pero, pero ¿y es imbécil <risa> que <risa> se cree? Pero. pero... <risa> <risa> <risa> <risa> Adiós, imbécil. Uy, este para caída. ¡A su madre! ¡Que me he caí? <risa> eh, no ca caído! caí para ¡Que me caído! ¡Para yo! No, no, no, no. no, no aguántame un toque, Kaflei, aguántame un toque, que voy no, para allá ¡No, acá, panita, yo. te vas a quedar! <risa> ¡No! ¿Qué? ¡El Rabito va a tener con un avión! ¡Si yo no gano ustedes tampoco! Yo voy ¿Tú? a ganar, gracias, Rabito. Me a quitar la competencia de frente. Pero panita, pero panita, tenemos un trato. No, y para no hay trato. No se maneja muy bien alto, esto bro. Yo nunca aquí había caído para caer de Vamos, no, no, no, no vamos, no, no, no, no, no, no, no. Tú vamos, tú. vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, aquí vamos, vamos, Mario Bros, no panita, soy un proazo. Tomen, tomen besitos. ¡Mua! Cállate, cállate. El primer lugar es el primer imbécil.